Buenas, soy DeltaRite y bienvenidos a las noticias de la semana. Esta semana, además de las noticias que suelen haber todas las semanas, ha habido un Nintendo Direct. Así que este noticiario lo voy a dividir en dos partes, una en la que trataré las noticias habituales de la semana y otro resumiendo un poco el Nintendo Direct del día 8. El plataformero de acción de avance lateral exclusivo de Nintendo Switch producido por Seven Levels Castle of Heart muestra en un nuevo gameplay subido por el propio estudio un nuevo escenario llamado Dark Forest. Será un mapa lleno de trampas y enemigos muy poderosos. Dicho gameplay puede verse en el canal de YouTube de Seven Levels o en el enlace que se encuentra en la descripción. Castle of Heart estará disponible para descargar en la eShop de Nintendo Switch el próximo 23 de marzo por el precio de 14,99 euros. El Musou del aclamado anime en One Piece, llegará a la consola de Nintendo. Esta edición deluxe, además de toda la campaña original, incluirá hasta 40 DLCs de serie y contará también con un modo cooperativo. One Piece Pirate Warriors 3 saldrá a la venta el 18 de mayo. Tras los últimos rumores de la posible llegada del RPG de Blizzard a la consola de Nintendo, el anuncio está cada vez más cerca. Ahora, el medio Eurogamer prácticamente asegura el lanzamiento de Diablo 3 para Nintendo Switch, según fuentes cercanas y fiables a dicho medio. Para celebrar el Mario Day, que fue ayer sábado 10 de marzo, el juego para smartphones de Animal Crossing ha lanzado una serie de artículos pertenecientes a la saga del fontanero. Dichos objetos pueden ser monedas o bloques para decorar tu parcela o incluso ropa como el famoso gorro de la mascota de Nintendo. Por último, en el mes de febrero, los 15 juegos más descargados de la eShop de la consola híbrida de Nintendo son los siguientes. En primer puesto tenemos a Rocket League. Le siguen en el podio Minecraft y Celeste. Tras esto llegan Stardew Valley, FIFA 18, Arcade Archives vs Super Mario Bros., Bayonetta, Overcooked Special Edition, Enter the Gungeon, Bayonetta 2... Dragon Quest Builders, Oxenfree, Mario Kart 8 Deluxe, Human Fall Flat y Worms WMT. Además, esta semana ha salido al mercado Scribblenauts Showdown para Nintendo Switch. Ahora vamos con un pequeño resumen de lo que pasó en el Nintendo Direct. El Nintendo Direct del pasado 8 de marzo abrió con este anuncio. Wario Wall llegará a la portátil del Nintendo el 27 de julio. Se trata de un recopilatorio con los 300 microjuegos más famosos de la franquicia, de forma similar a Mario Party de, de Top 100, algunos de los cuales serán totalmente nuevos. Wario está listo para liarla en 3DS, ¿lo estás tú? Una nueva entrega de Dillon's Rolling Western ha sido anunciada, Dillon's Tid Head Breakers, para 3DS. Se trata de un Tower Defense de acción en el que hay que derrotar a los enemigos a base de arrollarlos. Además, nuestros Mii actuarán como artilleros del armadillo. El juego llegará al mercado el 25 de mayo. Un nuevo remake de la saga Mario y Luigi está en camino, en esta ocasión la tercera entrega. Mario y Luigi viaja al centro de Bowser regresa a Nintendo 3DS junto con el subtítulo Las Peripecias de Bowser. Esta subhistoria, protagonizada por el hijo del villano, tomará el mismo rol que la que tuvieron los secuaces de Bowser en el remake de Superstar Saga, combates tácticos por turnos. El juego está previsto para el 2019. Un nuevo remake, esta vez el del clásico juego de Nintendo Gamecube Luigi's Mansion, está en camino para 3DS. Mientras Luigi explora la mansión, el mapa se mostrará en la pantalla inferior. Además, como novedad, se añade un nuevo modo llamado Tiempo contra Jefes, en el que habrá que volver a pelear con todos los jefes a los que Luigi ya ha enfrentado. Luigi's Mansion saldrá a lo largo del presente año. Kirby Star Alice llega a Switch la semana que viene. Como ya sabréis, junto al protagonista nos podrán acompañar enemigos con los que trabaremos amistad. Pero eso no es todo. A lo largo de la aventura, a Kirby se le unirán otros personajes conocidos como Rey de Dede, Metac Knight y Bandana Dee. Además se han confirmado personajes que se añadirán tras el lanzamiento. Rick, Cain y Q de Kirby Dreamland 2, Marx de Kirby Superstar y Wui de Kirby Dreamland 3. Dichos personajes llegarán el 28 de marzo de forma gratuita. El esperado juego de la bola rosa sale este 16 de marzo. Okami llega a Switch para detener al mal en HD. Para acabar con sus enemigos, usará el poder de los kioses a través del pincel mágico, que puede desatar ráfagas de viento, cortar y mil milagros más que se jotarán con la pantalla táctil o bien con el control del movimiento de las Joy con El remaster de Okami llegará en verano de este mismo año. Tresa, Mercader y Alfin, Boticario, se unen al plantel de viajeros de este esperado RPG clásico. Cada uno de ellos tendrá una acción especial, comprar e indagación, respectivamente. En batalla cada personaje tendrá un oficio, que podrá combinar con otro más para aumentar el factor de estrategia. Octopath Traveler llega a las tiendas el 13 de julio, tanto el juego como una edición especial, que además del cartucho incluye un libro desplegable con todos los personajes, un mapa y una réplica de las monedas del RPG. En Travis Strikes Again No More Heroes, el asesino se sumergirá en 7 juegos diferentes, cada uno de una temática diferente, para acabar con todo lo que se encuentra a su paso hasta llegar a un temible jefe final que le espera en cada mundo. Además, contará con un modo cooperativo para dos jugadores. Este año, prepárate para acabar con todo a tu paso junto a un amigo. Ya era conocida la llegada del Dark Souls de los juegos de Dark Souls a la consola de Nintendo, Ahora se sabe además que se llevará a cabo una prueba antes del lanzamiento del juego, el 25 de mayo, aunque se desconoce en qué consistirá. Además, el mismo día de salida del juego llegará también un amigo de Soler de Astora, con el que se podrá hacer el gesto de alabar al sol sin ninguna preocupación. Se han confirmado nuevos personajes para Mario Tennis Aces, juego deportivo que llegará a Nintendo Switch. A los ya confirmados Mario, Luigi, Wario y Waluigi se le suman Peach, Daisy, Yoshi, Estela, Donkey Kong, Toad, Bowser, Toadette, Bowser, Boo y Chom Cadenas. Además, se ha confirmado la compatibilidad para hasta 4 jugadores. A los controles básicos se le suma el golpe dirigido, la rotura de raqueta, la velocidad de Terea, el indicador de energía, el golpe maestro y el golpe especial. Pero si todo esto es demasiado especial para ti, siempre podrás jugar una partida sin todos estos elementos. Con regularidad se darán torneos online que darán premios como trajes o incluso personajes. Se ha confirmado también un modo realista, mediante el que podremos ejecutar todos los movimientos con los Joy-Con. Mario Tennis Aces llegará el 22 de junio. Captain Toad, Treasure Tracker, el popular juego de Wii U, llega ahora a Switch y 3DS. Además de los niveles anteriores, se añaden otros nuevos, algunos basados en Super Mario Odyssey, además de un modo cooperativo para Switch. El Capitán volverá el 13 de julio. El popular juego indie creado por Toby Fox llega a Nintendo Switch, pero no se sabe nada más, solo que va a llegar en algún momento. Crash Bandicoot Insane Trilogy ha sido confirmado para Switch. En este remaster podremos ver las tres aventuras originales del loco marsupial y su hermana Coco en niveles plataformeros que serán todo un desafío. El 10 de julio es el día en que este juego verá la luz. El reconocido indie, Little Nightmares, llegará a Switch en formato físico y digital. En este juego de terror y puzzles es una joven atrapada en un gigantesco barco lleno de seres caníbales que no dudarán en atraparte para comerte. Esta versión contará además con todos los TLCs del juego. También será compatible con el amiibo de Pac-Man, que aportará a la protagonista un nuevo aspecto. Intenta escapar de esta pesadilla el 18 de mayo, si puedes. South Park Retaguardia en Peligro brindará a la híbrida consola de Nintendo su humor descarado. En este juego se verá una historia de superhéroes en un RPG por turnos con situaciones absurdas junto a Kai, Kenny, Stan y Catman. El juego saldrá a la venta el 24 de abril junto a los DLCs Cubierta de Peligro y Casa Bonita hasta el amanecer, mientras que Traya Crunch lo estará a lo largo del presente año. El shooter de Nintendo se actualiza a la versión 3.0, que incluye nueva ropa para la temporada primavera-verano y nuevos escenarios cantera tintorera, campamento aruguana y pirañalandia. Se añade también el rango X que estará por encima del rango S. Se ha anunciado también la expansión Octo Expansion, con el que manejaremos a la gente 8, una Octariana. Una vez completado este modo podremos jugar como Octarianos en el modo online de Splatoon 2. Esta expansión estará lista para descargar este mismo verano. Tras un pequeño teaser en el que se veían a los Inklings del primer Splatoon, todo parecía apuntar a otro anuncio más de esta saga, pero no, resultó ser un teaser del próximo Smash para Switch, que saldrá este mismo año. Se desconoce aún si es una nueva entrega, un port de las versiones de 3DS y Wii U, o un punto medio entre ambas, más, aunque lo más probable es que sea una entrega nueva, pues el logo es distinto y el link que aparece es el de Breath of the Wild. Podemos confirmar como personajes disponibles, además de a los Inklings, a Mario, Yoshi, Pete, Donkey Kong, Peach, Ness, Marth, Link, Shake, Samus, Pikachu, Kirby, Zelda, Bowser, Fox, Captain Falcon y Wario. Y esto ha sido todo por ahora. Nos vemos la semana que viene con más noticias, esta vez más normales, no me espero ningún otro nintendo direct o un Pokémon direct como como se está rumoreando pero todo se verá quiero decir también que ya estoy en redes sociales estoy en facebook eh, en la página delta ray igual que en el canal en instagram como delta8ray todo seguido y en twitter como delta ray 8 seguido todo también eh, tenéis los enlaces en en mi canal en la página principal del canal y también en la descripción de este vídeo y de todos los demás. Y también en la, en la outro lo pondré. Bueno, pues eh, a ver si me acuerdo porque la verdad es que hace muchísimo que no grabo. A ver si me acuerdo de, de mi despedida. Eh, bueno, espero que os lo hayáis pasado bien, no sé si era así. Eh, dadle a like, suscribiros y compartirlo con vuestros amigos para ayudarme a crecer. ¡Nos vemos!